Bienvenidos a la quinta charla virtual artesana digital de 2018. Soy Elizabeth Rodríguez y de parte del Sistema de Información para la Artesanía, CIEF de Artesanías de Colombia, les enviamos un fraternal saludo a todos ustedes que como siempre se conectan y nos acompañan en este espacio de aprendizaje sobre temas del mundo digital. El webinar que hoy les presentamos se llama Logística de Ventas, Administrando Medios de Pago y Envíos. Pero antes de iniciar, eh, vamos a esperar unos minutos para que se terminen de conectar los asistentes a la chat. Mientras tanto, los invitamos a que nos cuenten a través del de chat de preguntas, que es el que tiene en su pantalla en la parte derecha, eh, de dónde se están conectando y si han venido sus proyectos artesanales en e internet. Hola, bueno, saludamos a. Osvaldo Galeano, que pues, está conectando desde Mouchay Sacoyelos en Bogotá, Adriana Zanabria de Bogotá, Lucía Rodríguez desde Envigado, Antioquia, Nelson López desde la Unión Antioquia también, tenemos a Jimena Rosso desde Georgia, Estados Unidos, eh, tenemos a Catalina Rubio también de Bogotá, y Guerrero desde Bucaramanga, que hace votados con la técnica de patchwork. Eh, también tenemos a Javier Herrera desde Bogotá, Milton Flores también desde Bogotá, Isadora García desde Cali, muchas gracias y bienvenidos a todos. También tenemos eh, a Álvaro Montilla Vega y varios artesanos conectados desde nuestro laboratorio Cauca, les mando un saludo a todos los asistentes también. Y bueno, mientras tanto les vamos contando que, dos, que la carrera por nuestros premios Artesano Digital ya inició. Así que al final de esta sesión les vamos a dar a conocer cuál es la segunda actividad que deben hacer y que tendrá que ver con el desarrollo de esta charla virtual que tenemos hoy, administrando eh, medios de pago y envíos. También los invitamos a dejar sus comentarios sobre este webinar en nuestras redes sociales utilizando el hashtag o numeral artesano digital, que como ustedes saben, pues esta participación será tenida en cuenta en, una, en varias de las categorías de los premios artesanos digitales, así que los invitamos a estar muy activos en redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Artesanías de Colombia Raya Página Oficial, en Instagram como Artesanías arroba, Artesanías de Colombia, y en Twitter Arroba Artesanías de Col. Recuerden que la D va sin la vocal E, solamente artesanías, la letra D, y después la sigla Col, de Colombia. Entre todos, vamos a lograr así que digital, que es una eh, comunidad importante en Internet. Por otro lado, les contamos que si quieren recordar las charlas virtuales que hemos hecho este año, y también desde 2016, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Artesanías de Colombia, y revisar la lista de reproducción hashtag artesaníasdecolombia.tv. Allí van a encontrar todas las charlas de artesanía digital que hemos realizado hasta este momento. Bueno, antes de iniciar con Silvia, les vamos a dar unas recomendaciones que son las que normalmente damos, pero no está de más recordar para los nuevos asistentes. Eh, ya está con nosotros la conferencista Silvia Ardila, así que estas es son las recomendaciones. La primera es que cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la charla. La segunda es que si tienen preguntas relacionadas con el tema que se desarrollará hoy, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas para que sean respondidas por Silvia al final de la sesión. El chat está en la parte derecha de sus pantallas. Y, si cuentan con micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, pueden escribirnos para abrirles el micrófono. Para empezar, les eh, decimos como que las actividades de comercio electrónico día a día están teniendo mayor participación en el mercado, y por eso les presentamos la charla virtual y logística de ventas administrando medios de pago y envíos. En la que, de la mano de la conferencista Silvia Ardila, conocerán pasarelas de pago como P.I.U., P.S. Mercado Pago y los medios de pago más seguros para el negocio artesanal. Silvia les dará consejos también para fijar el precio adecuado de sus productos en las ventas en línea, para hacer logística de envíos y para tener políticas de devolución, cambios y garantías, entre otros temas que tienen que ver con la logística de ventas por internet. Eh, bueno, les contamos un poco sobre Silvia, ella es una artesana y diseñadora de joyas, que desde el año 2007 y motivada por el deseo de crear piezas únicas y originales a partir de conceptos como la literatura, la música y el arte, ha enfocado eh, su nueva empresa en un negocio digital para brindar experiencias agradables a sus clientes, desde una buena planeación hasta una excelente logística de pagos y productos a través de plataformas digitales. Actualmente, Silvia vende sus collas por medio de aplicaciones como Trade, a ah, discrepante.com y Etsy.com. Durante el 2016, con su marca que ya está registrada, Silvia participó en Bogotá, una joya y ex 2016 y 2017. Y en 2017 ella fue una de nuestras ganadoras de los premios Artesano Digital, precisamente en la categoría más social. Bienvenida, Silvia, y ya están contigo eh, los asistentes a la charla de hoy. Hola, buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Me hace muy feliz estar acá para poder compartir un poco de la experiencia, pues de este, como de la trayectoria en el mundo digital. Eh, quisiera que pues me hicieran como preguntas muy puntuales, aprovechar la oportunidad de hablar un poco como en, entre colegas y que sea una, una charla pues amena y, y muy cercana. Yo les quiero compartir, digamos, la experiencia que se me ha presentado pues con los clientes, sobre todo en esta etapa de de la venta digital en la tienda en línea. Entonces, pues, bienvenidos y espero que, que me hagan muchísimas preguntas. Bueno, entonces, eh, digamos que hoy vamos a hablar de logística de ventas. Vamos a enfocarnos en tres temas principales que sería pasarela de pagos, empaques y envíos, y manejo de inventarios. ¿Por qué Porque vamos a hablar de estos, de estos tres grandes temas en logística? Para todos nosotros es súper importante mejorar la experiencia de compra de los usuarios. ¿Por qué esto es muy importante? Eh, resulta que nosotros estamos adentrándonos en un mundo que crece rápidamente, que es el mundo de las ventas digitales. Estamos no solamente al, al entrar en el mundo digital, estamos compitiendo con las ventas tradicionales. Por eso es muy importante brindarles a nuestros clientes una experiencia de compra en comercio electrónico que vaya eh, más allá del diseño, como de la óptima eh, funcionamiento de la tienda, que les brinde a nuestros clientes una experiencia positiva y muy segura. Para poder satisfacer sus necesidades, nosotros le, le vamos a brindar una propuesta de valor que no, que no pare solo en la fabricación de un producto artesanal de excelente calidad, sino darle un montón de opciones más que hacen que ellos nos compren a nosotros a través de nuestra tienda digital y no nos busquen en medios tradicionales. De esta manera, mejorando la experiencia de nuestros compradores, pues vamos a obtener no solamente más ventas, sino más y mejores clientes. ¿Mejores? Qué, qué quiero decir cuando me refiero a mejores clientes? Pues clientes que van a volver felices, que van a usar nuestros productos pues con muchísima alegría y van a, a seguir buscándonos y van a recomendarnos pues con muchas otras personas. Bueno, eh, es importante... Tener, eh, proporcionarle a los clientes una experiencia unicanal, que quiere decir que a través de diferentes eh, medios ellos estén seguros al, com al comprarnos y, sobre todo, estén felices de principio a fin, desde que nos encontraron eh, por casualidad en, no sé, en Instagram o en Facebook, en cualquiera de las redes sociales que ustedes utilizan, por ejemplo, o en una publicidad que ustedes pagaron en Google o por recomendación de el que sea. Los encontraron en, en un canal digital y empezaron a conocer un poco de su marca, de su proceso, hasta que toman la decisión de compra y efectivamente reciben el, los productos en su casa y los empiezan a utilizar. Entonces, para hacer esto tenemos que llegar a donde están nuestros clientes, fortaleciendo la capacidad de ventas a través de alternativas de pago en línea y aplicaciones para dispositivos móviles. Porque es importante eh, este punto de los pagos en línea, porque esto hace que sea una experiencia positiva para nuestros clientes. Porque eh, definitivamente nadie quiere tener problemas con su dinero. Es verdad. O sea, no hay peor, peor forma de hacer negocios que teniendo problemas con el dinero con nuestros clientes. A nadie le gusta sentir que lo van a robar, que va a tener problemas de fraude, digamos, con el tema de tarjetas de crédito. Todos queremos que cuando hacemos una compra en línea, tengamos unos pagos seguros, unos pagos que sean rápidos y fáciles, tanto para los compradores como para nosotros, como administradores pues, de, de, de un negocio digital. Eh, para eso también pues, nos valemos de incorporar otras herramientas para ofrecer transacciones en digitales seguras, qué son estas herramientas. Entonces, podemos ofrecerles diferentes alternativas de pago. Una puede ser el pago en la tienda en línea o en un en marketplace, como lo, lo vieron en la charla pasada. Otra puede ser una alternativa de pago a través de correo electrónico, que es mucho más personalizada y directa. Hay muchas personas también que están utilizando otra alternativa que es WhatsApp, que es una red social pues que cada vez tienen más seguidores, más usuarios. Entonces, también podemos hacer eh, pagos a través de WhatsApp. Y, por último, pues sería el pago directo. Sin embargo, yo aprovecho que y les hago como un comercial de, de, de esto en base a mi experiencia. Yo realmente los quiero motivar a que hagan los pagos a través de las pasarelas y no ustedes lo hagan directamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo hacen directamente, no tienen las ventajas de las pasarelas en términos de seguridad, del manejo de la información de los clientes, de todo este tema de las cuentas bancarias. Se arriesgan a enviar un producto que de pronto no les, no les vayan a pagar. Entonces, por esto necesitamos educar a nuestros clientes en tema de seguridad para compras en línea. Destacando las medidas que, vamos a que estamos tomando para ofrecerles una experiencia segura. La pasare las pasarelas de pago definitivamente son la forma más segura. Más adelante les voy a explicar eh, detalladamente pues, este punto. Bueno, por otra parte, um, también debemos realizar una buena logística de envíos. ¿Cómo hacemos eso? Brindándole información clara y detallada de los envíos a todos nuestros clientes. Así como tratar de efectivamente hacer que el producto llegue máximo en siete días para el, el, el territorio colombiano, diría yo. Cuando realizamos una buena logística de envíos, tenemos que hacer como una preproducción, llamo yo, y es que tenemos que tener en cuenta el embalaje, el empaque, cuánto mide eh, para poder saber el costo de los envíos, eh, la seguridad, qué empresa vamos a utilizar de logística, que no, como que nada esté improvisado, sino que mmm, todo el tiempo ustedes le brinden seguridad al cliente. Entonces, la parte de la logística de los envíos es crucial porque además queremos que nuestro producto, que nos ha costado tanto trabajo y tanto amor, mmm, pues hacerlo, llegue en óptimas condiciones y que el cliente es supremamente satisfecho. Otro punto importante es controlar el stock. En el negocio artesanal, el stock lo gestionamos nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos unos tiempos de fabricación que no son como los de, de, los de pues, fábricas de tamaños supremamente grandes. Entonces, nosotros tenemos muchas veces piezas únicas y, y que tardan unos tiempos pues, considerables en la fabricación. Entonces, es muy importante de tener claridad eh, con los clientes. Yo les voy a dar unas recomendaciones con el, el manejo pues de, de ese inventario también pues, en, en más adelante. Bueno, y como les decía anteriormente, tenemos que pensar en el empaque, pero no solo en el empaque pues, para que llegue bien y en óptimas condiciones, por ejemplo, las personas que hacen eh, artesanías como vajillas y objetos que son frágiles, no solamente por la seguridad del producto, sino porque es una oportunidad invaluable de robarnos el corazón de los clientes. ¿Por qué les digo esto? Porque con el empaque uno puede imprimir la identidad de la marca y del producto y es más, hasta darle un poco del de sello personal de nosotros como artesanos que, que trabajamos con las manos podemos contagiar de, de, de todos estos valores bonitos de la artesanía a nuestros clientes y les aseguro que si hacemos un trabajo muy bueno con el empaque, transmitiendo todos estos valores, eh, pues el cliente va a volver, va a volver siempre a nosotros a comprarnos. Y por último, pues también vamos a hablar con, sobre términos y condiciones y política de privacidad, porque esto es importante, porque logramos fidelizar a los clientes y generar una buena experiencia de compra. Es decir, cuando uno tiene... Claro, las reglas del juego. No va a obtener ningún cliente eh, eh, molesto. Todo el mundo sabe a qué atenerse. Yo cumplo como proveedor de un, de un producto y el cliente sabe que si tiene un, de pronto recibe un producto con algún imperfecto o ya no le gustó en tal color y lo quiere, entonces remitiéndose siempre a los términos y condiciones, va a tener clara la política de evoluciones, el tema de garantías, el cuidado de los productos, todo eso para que el cliente esté supremamente satisfecho. Bueno, otro tema es cómo cobrar las ventas. ¿Cómo vamos a cobrar el producto eh, artesanal en nuestras tiendas online? Digamos que hay varios rubros importantes que no debemos eh, eh, olvidar, en nuestro costeo. Todos sabemos pues, que para, para producir algo hay unos costos directos, estos costos de producción incluyen los insumos, los materiales, la mano de obra eh, y también pues, eh, hay, un, hay un valor intelectual de la pieza. Este valor intelectual, pues dependiendo del tipo de de técnica que ustedes desarrollen, pues la pueden llamar de una manera u otra. Yo diría que ahí, en el valor intelectual, podemos hablar de... del diseño, de la técnica, del, como de la ancestralidad, de pronto, y de la, de la trayectoria también del de, de artesano. Entonces, no hay que olvidar que nuestro trabajo, al ser un trabajo hecho a mano, tiene eh, un valor... Muy importante, pero además de eso tiene un valor intelectual, nuestra creatividad cuesta y debe ser remunerada pues, de una manera justa y apropiada. Eh, tenemos que tener también presentes, muy, muy importante presente, en las tarifas de los envíos. ¿Por qué? Porque esto hace, muchas veces se nos olvida por el afán de, de enviar el producto rápido, de que el cliente lo obtenga, lo se nos olvida incluir ese rubro. Y dependiendo del valor de, del producto, pues puede hacer que la empresa sea sostenible o insostenible. Entonces, nunca debemos olvidar incluir las tarifas de los envíos. Hay dos formas de hacerlo. Y una forma es como explícita, diciéndole al cliente, mire, si usted está ubicado en la ciudad, por ejemplo, de Bogotá, sería un envío local. O, bueno, dependiendo de la ciudad donde ustedes se encuentren, o hay un costo extra que es, los envíos en toda la región, pues el territorio colombiano, o sencillamente no mencionarlo y eh, sumarlo al, al precio total y, y ofrecer, digamos, pues que es, esto ya, ya, ya va incluido el valor del envío. Otro rubro importante son pues los impuestos para las personas que, digamos, pertenecen a régimen común que tienen claro que deben cobrar IVA o no sé, u otros impuestos, pues esto también, lo mismo que les decía con el tema de los envíos, pues puede hacer que nuestra empresa triunfe o fracase, entonces no deben olvidarlo. Por otro lado, y digamos que lo, lo último en términos de, de, los, de los precios, son las comisiones de cobros online. ¿Yo qué hago generalmente? pues yo ya tengo mi, mi, mi, mi tabla donde he calculado el precio con todos estos costos que anteriormente les, les detallé. Y de último, dejo las comisiones de los cobros online. ¿Por qué? Porque en, el caso de, en mi caso particular, yo tengo la tienda online alojada en Tienda Nube. Tienda Nube a mí me hace un cobro del 2% por cada venta que hago, por cada producto. Entonces, esto va directamente a cada producto, este cálculo. Y lo mismo, la, la pasarela de pagos, en este caso yo utilizo PayU, hace un cobro del 3.49% por cada producto más 900 pesos. Entonces no hay que olvidar hacerlo así. Ahora, ahí, hay como una parte ahí en el, término, en, el, en el aspecto de la fijación de precios. Y es que si ustedes manejan diferentes canales de ventas, es decir, ustedes venden, por ejemplo, en escuartesanías, en Esportesano o venden eh, quizás en varias tiendas, pues eh, en esas tiendas maneja, manejan diferentes políticas de precios. Yo les recomendaría para mejorar precisamente la experiencia de cliente que unifiquen su política de precios. Es decir, que el cliente donde vaya a conseguir eh, cualquiera de sus artesanías, pues lo consiga al mismo precio. ¿Por qué? Para que no tengan inconvenientes, de es que a ah, lo no, mejor entonces ya no voy y les compro en la tienda online porque resulta que la tienda online es más cara que si yo voy y les compro en las espo artesanías. Ustedes quieren que el cliente les esté comprando todo el año y que vuelva ustedes todo el tiempo. Entonces, para eso es importante que el cliente sienta claridad en su política de precios y por eso pues esto es como una recomendación súper importante que traten de unificar eh, su política de precios en los diferentes puntos de venta que tengan. Bueno, algunos datos que les, que les quiero compartir eh, respecto a la logística de envíos. Bueno, los envíos gratis son una buena estrategia ya que influyen en las decisiones de compra. Sin embargo, siempre deben ir amarrados a otro tipo de estrategias como son las, las cantidades de producto o un monto mínimo de compra. Porque no se, no se, sencillamente no se trata de regalar un envío porque a nosotros como pro productores de, pues de, de una artesanía nos cuesta. La empresa de logística, llámese deprisa, servientrega, coordinadora a la, la que sea su predilección, pues les van a cobrar por, por hacer llegarle el producto eh, sano y salvo a sus clientes. Entonces, no se trata de, de regalar como para, para hacer solo un gancho, sino que vaya de la mano de una estrategia. ¿Por qué es importante eh, ofrecer los envíos gratis? Bueno, porque, por ejemplo, el 80% de los compradores son más propensos a efectuar su compra si les envían y les ofrecen un envío gratuito. El 44% de los consumidores abandonan los carritos de compra por el costo de envío. La gente a veces se entusiasma un montón y dice, buenísimo, me lo llevo, está a un buen precio, me encantó el producto, pero resulta que se les olvida que el, el, el transporte del, del, del producto pues, tiene un costo y deciden pues, dejarlo a un lado. Eh, 22% de los consumidores abandonan los carritos de compra porque no se comunicaron bien los costos de envío. Entonces, esto es súper importante, no hay que olvidarlo. Tener claridad en las descripciones de sus productos, de su tienda online o en las plataformas que utilizan de Marketplace, pues, tener muy claro, decirle al cliente que el envío es gratis o el envío tiene un, un costo para tales ciudades o eh, para Colombia, bueno, de acuerdo como ustedes lo manejen. Eh, 59.1% de los consumidores piden envío a domicilio, pues es que a quien no le gusta habitarse un trancón. Y además si aparte me tengo que gastar tiempo en un trancón, tengo que gastar dinero en parqueadero, en gasolina o en transporte público, pues es mucho más agradable que yo no tenga que pensar en esto como un obstáculo, sino que me llegue a mi casa el producto. Entonces, pues, vamos a aprovechar de eso motivando a, a, a los clientes, pues, hacer su compra online a través de envíos gratuitos. Es una buena estrategia. El 64% de los usuarios tienden a comprar online si los cambios y evoluciones no tienen costo. Bueno, esta es una, esa es una estrategia que, que tiene éxito, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Tienen que tener una contabilidad muy clara y saber que en algún momento algún cliente les puede hacer efectiva esa política. Entonces, pues tienen que tener un presupuesto destinado para los envíos por cambios y evoluciones. Bueno, ahora entonces eh, les voy a contar un poquito de los, las pasarelas de pago. ¿Qué ventajas tiene usar unas pasarelas de pago? Resulta que yo les, voy, les traje acá el ejemplo de PayU y Pay y Mercado Pago. Eh, digamos, yo en mi tienda online actualmente estoy utilizando PayU, he tenido una experiencia positiva. Sin embargo, pues no es la única alternativa y cada quien debe hacer esta elección libremente de acuerdo a lo que se ajuste como a sus necesidades, y, y pues a sus gustos personales. y Yo les estaba contando ahorita un poquito de las comisiones. PU maneja esta tarifa de acá, que es como la inicial, que es del 3,49% más 900 pesos por transacción. Exitosa. Eh, Esta digamos que es una, una tarifa pues bastante, bastante cómoda porque no están pagando, entonces no se están amarrando a una mensualidad, sobre todo cuando uno está iniciando un comercio electrónico que no sabes todavía de como el flujo de, de ventas que vas a tener. Entonces, pues es una alternativa muy, muy conveniente. Yo también les cuento mi experiencia con PayU y es que te ofrece diferentes soluciones que me encantan. Eh, yo les he comentado al principio, tú a través de, pues de PayU puedes enviarle un correo electrónico al cliente directamente con el pago, con el detalle, digamos, del producto que va a comprar. Eso es una alternativa. Muy buena porque el cliente pues, es el que maneja su tía de correo electrónico, se hace de forma personalizada y funciona supremamente bien. Yo la he usado sin ningún inconveniente. Igualmente, PayU tiene la alternativa de enviarles un link seguro de pagos eh, para WhatsApp, que lo pueden compartir ahí. Lo mismo, ellos dan clic y empiezan todo el proceso de compra con la garantía de la seguridad que PayU tienen. Como pueden ver aquí, ellos tienen un módulo antifraude, todo el tema de seguridad, de, um, el manejo de los datos, de las tarjetas de crédito, del, todo el banco no tiene ningún problema por este lado. Eh, ¿Qué otras ventajas tiene PayU? En mi caso, les puedo contar que tiene muchísimos... Eh, alternativas para los clientes. Hoy en día, la gente quiere pagar de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, tienen todas las eh, franquicias de tarjetas de crédito, Visa, MasterCard, eh, Diners, American Express, to todas estas van a poder, cualquier tarjeta que tenga el cliente, pues van a poder pagar. También ellos tienen incluido, el módulo de PSE, que es para pagos con tarjeta débito, de cuentas de ahorro y cuentas corrientes de la mayoría de los bancos de Colombia. Entonces, es una opción buenísima. Tienen la alternativa de crédito fácil Codensa, que también hay muchos clientes que les gusta usar esto, de pago en puntos efectivos, que cada vez hay, hay más en todo el país, sobre todo pues, en territorio como rural. Es, una, es una, una opción buenísima, lo mismo con vía otro. También, incluso, yo esta opción aún no la he utilizado, pero conozco eh, que se puede hacer pago contra entrega. Entonces, como ven, es una pasarela supremamente completa que les proporciona seguridad a ustedes, pues a nosotros como, como productores, como administradores de una tienda online, pero también a nuestros clientes, porque no queremos tener ni el más mínimo inconveniente con el manejo del dinero. Si llega a ver que la tarjeta no fue aprobada, por ejemplo, PayU se los comunica al Instante. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les voy a hablar de ePay, que funciona pues, de la misma manera. Miren, ustedes pueden ver aquí que ellos tienen todas estas eh, opciones para los clientes para pagar son muy similares a, a PayU, está entrando cada vez con más fuerza al mercado. Los que no la habían escuchado, pues, pueden tener, miren, referencias de todas estas empresas que están us usando eh, y Payco. Son empresas grandísimas, entonces, pues, también eh, pueden darle un vistazo a la manera como funciona. Aquí vamos a ver las tarifas, pues, que tiene, digamos, de, de, de beneficio, que manejan una tarifa un poco menor que PayU, que es del 2.99% más 900 pesos por transacción exitosa. Entonces, pues, también es una alternativa. Miren, tienen las mismas herramientas que yo les estaba mostrando de PayU, que es el email de cobro, el link de cobro, datáfono virtual a través de mensajes de texto, botón de cobro y pagos recurrentes. Todas esas alternativas también las tiene pedido es cuestión de que ustedes elijan pues eh, la que consideren que se ajusta mejor a sus necesidades. Y por último, les quiero hablar de esta pasarela de pagos que es Mercado Pago. Esta pues lleva mucho tiempo en el mercado y está digamos que avalada o es como la, la pasarela que se usa en Mercado Libre. Muchísima gente en el país la utiliza. Tiene una gran ventaja y es que si ustedes digamos, animan a utilizar Mercado Libre como un marketplace, pues ya la tiene integrada, entonces es un paso que ustedes se ahorran. Eh, en mi caso particular, no es mi plataforma, mi pasarela de elección, porque ellos cuentan con unos tiempos adicionales para desembolsar el dinero, pero pues también es como una política de garantía para ambas partes que pues no tiene ningún inconveniente. Muy bueno, Entonces, vamos a continuar. Espero que vayan guardando todas sus preguntas, eh, sus dudas, que con muchísimo gusto estaré respondiéndoles al final. Bueno, por otro lado, hablemos de los envíos. Como les mencionaba, pues hay muchísimas empresas que ustedes pueden utilizar, como Servientrega, Coordinadora, Deprisa, TCC, TCC. Eh, bueno, se me escapan un montón ahorita. ¿Qué, ¿Qué les sugiero yo? Que hagan un contacto directo y la mayoría de estas empresas hacen convenios para microempresarios y les puedan otorgar como tarifas especiales. Eh, hay mensualidades incluso, de acuerdo, si ustedes ya tienen un flujo de ventas como constante, pues es, es un ahorro que uno hace en envíos y lo mismo, hay que considerar pues ¿A qué lugares vendo yo la mayoría de veces la conveniencia de esto? ¿Qué recomendaciones les hago para los envíos? Y esto es muy importante que lo, lo redacten en sus términos y condiciones y lo publiquen en una parte visible de su tienda en línea. Expliquen qué empresa de logística van a utilizar, qué costo de envío, ¿Qué tiempos manejan esa empresa? Entonces, si es para eh, la ciudad de donde proviene el producto, pues naturalmente va a ser un tiempo menor. Si es para otras ciudades eh, alejadas, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede tardar un envío? Todo el término, todo el punto de como de las garantías de cómo van a recibir el, el producto, pues también tienen que tener presentes. Tenemos que... Hacer un embalaje adecuado porque recuerden que las empresas de, de, de logística, de transporte, no solamente pues van a llevar nuestros productos, que son en, en muchos casos son frágiles, entonces pues debemos garantizar que el contenido llegue en óptimas condiciones a nuestros clientes. Bueno, por otro lado, hablemos entonces del stock, la importancia del stock. Una premisa en el sector artesanal es que cada pieza es única. No obstante, la definición de líneas de producto, así como la preparación para ferias y espacios comerciales, requieren de la generación de un stock de productos. Entre otras cosas, eh, la gestión del stock nos permite brindar una respuesta efectiva a la demanda. Ustedes nunca se quieren ver en problemas porque publicaron un producto que no tengan en stock. Porque resulta que muchas veces nos confiamos y decimos, ah, no, la tienda, no sé, no hemos vendido este producto hace más de un mes. Y resulta que hoy es el día en que lo vendimos. Y vamos a verificar en nuestro inventario y no está. ¿Y no está por qué? Porque movimos ese inventario para una feria o un evento particular, otro evento comercial que teníamos. Entonces, es muy importante que no confundan, digamos, como las cantidades que tienen. Yo que les sugiero que cada producto que ustedes publiquen en sus. En sus tiendas en línea, pues ojalá lo ideal es que por lo menos haya cinco unidades de cada referencia. No solamente por el manejo del stock, del inventario, eh, sino porque nos facilita por un lado la logística de los envíos, nos facilita también diseñar los empaques adecuados, al poder comprar, eh, en hacer economías de escala, es decir, ustedes compran Cinco cajas iguales les sale más económico que ir comprando de a una. También por otro tema es que eh, nosotros manejamos en tiendas online pues una producción fotográfica, ya sea si ustedes la hacen directamente y son buenísimos haciendo fotos o si contratan a un fotógrafo pues para este tipo de, de labor, entonces pues la idea es que optimicemos los recursos, le saquemos el jugo a esa inversión, sea en dinero, sea en tiempo o en trabajo, este, pues teniendo la posibilidad de vender muchas unidades eh, de un solo producto y que no sea un esfuerzo supremamente eh, costoso para la empresa al estar vendiendo de a una sola unidad. También... Eh, Manejar, hacer un, un uso adecuado del inventario, del manejo del, del stock, nos da un conocimiento amplio pues, del mercado porque sabemos que a la gente le va a gustar más un producto que el otro. Yo les hablo en mi caso particular que hago joyas, en mi caso de joyería, pues yo tengo claro que yo vendo más aretes que broches, por ejemplo. Entonces yo sé que debo tener un stock más grande de aretes que de broches. Y por último, y esta yo creo que es la parte más importante del de manejo del stock, y es que debemos garantizar nuestra buena reputación en torno a la marca. No queremos una de experiencia desagradable con los clientes que nos den clic, nos paguen, lleven el, el carrito de compras, hagan todo el proceso de compras, queden enamorados y luego nosotros tengamos que tomar el teléfono, buscar los datos personales del cliente y pasar por la pena y la mala experiencia y decirle, ay, mira, discúlpame, y es que ya no tenemos ese, ese producto en stock y mmm, me esperas, resulta que este producto yo me demoro, no sé, una semana, 15 días, un mes, pues el cliente lo está esperando en un tiempo que ustedes ya le dijeron en sus términos y condiciones. Entonces, pues, va a ser una experiencia desagradable y a toda costa hay que evitar este comportamiento para así tener un cliente, pues, feliz, feliz, muy, muy, muy feliz. Bueno, ahora entonces yo creo que nos vamos a mover a una parte que me encanta y es el tema del de, eh, empaque y el embalaje. Yo quiero... Transmitirte algunas preguntas que tenemos hasta ahora, antes de pasar al tema del embalaje. Listo. Eh, tenemos a Osvaldo Gallardo, Carolina Gómez, y a María González. Ellos han hecho varias preguntas. La, la primera es cómo funciona, que si tú sabes cómo funciona el tema de Paypal para envíos internacionales aquí en Colombia. Eh, la segunda es cuánto tiempo y cuánto cobran las plataformas o las pasarelas de pago eh, ¿Cuánto tiempo se demora en la pasarela de pago en darte el dinero pues, en tu cuenta? ¿Y cuándo cobra la pasarela de pago? por estas comisiones? Y eh, la, la siguiente pregunta es, ¿cómo se envían piezas de joyería si algunas empresas de envíos no se comprometen por política a, a enviar estas, estas piezas? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, que, que tienes una empresa de joyería? ¿Qué bueno. más tenemos también? Bueno, tenemos un comentario de Carolina Gómez, ella dice que es muy importante generar confianza y reputación en internet para que la gente se anime a comprarnos. Y eh, Hernández también pregunta, ¿cómo puedo cuadrar los cobros online y cómo, sí, cómo, cómo, cómo puedo hacer para cobrar online? Entonces, bueno, sí, vale. Es como es porque preguntando, más que todo sin calcular calcular eh, envíos. Tiempos a nivel nacional. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Todas las preguntas están buenísimas y todos están súper, pues, pilos y, y qué chévere que hagan todas esas preguntas. Entonces, vamos a ir una por una respondiendo. El tema de PayPal, mmm, yo lo he utilizado y eh, una época en que PayPal funcionaba muy diferente a cómo funciona ahora esto ahorita pues no, no la estoy usando directamente porque tiene unos digamos unos costos adicionales que pues que hay que tener muy presentes como les decía anteriormente eh, pues para que nuestra empresa sea sostenible entonces asimismo pues les recomiendo PayPal tiene una alianza con la vivienda entonces por temas de legalidad y de seguridad para ustedes, eh, ellos hicieron un convenio exclusivo con DaVivienda. A ver si lo encuentro por acá, para mostrarles un poquito que ahí eh, pueden ver cómo lo, lo manejan. ¿Qué hay que hacer? Hay que eh, tener cuenta en DaVivienda, entonces lo pueden hacer, Paypal es una es una pasarela supremamente segura, avalada a nivel mundial. No van a tener ningún inconveniente. Les pueden pagar en dólares, en euros, en pues, muchas monedas extranjeras. Sin embargo, eh, yo les sugiero que si van a utilizar pasarelas de pago solo para Colombia, pues, consideren muy bien el costo-beneficio de PayPal. Eh, porque pues, puede ser mucho más conveniente... PayU, y -Pay, o mm, Mercado Pago, como les mostré anteriormente. Paypal es una super herramienta. Si ustedes ya están vendiendo a Estados Unidos, a Europa, a otros países, pues, se van a encontrar con que muchísimos clientes les van a querer pagar a través de Paypal. Eh, ¿Qué tienen ellos? Pues, aquí les dejo la página, pueden anotarla. Es www.daviviendapaypal.com. Eh, y les explica, pues, paso a paso cómo, cómo funciona, cómo es la cobertura, eh, cómo el proceso, ¿tiene este, perdón, tiene un instructivo, pues, en video. Les explican cómo retirar el, el dinero. Y esta parte que es muy importante que tengan en cuenta, que yo sé que a todos cuando estamos vendiendo en línea nos preocupa esto. Las, el tema de las comisiones. Paypal da vivienda, les cobra. 10 dólares más IVA por cada transacción, independientemente del monto de la misma. Entonces, pues, si lo podemos hacer al, al cambio, puede ser alrededor de 30 mil pesos por cada transacción, pues se darán cuenta que es, pues, es algo bastante costoso. Entonces, eh, pero pues si se trata de un producto de un monto eh, interesante y ustedes lo van a enviar, no sé, a Estados Unidos, pues yo diría que no hay que tenerle miedo, hay que hacer el, el, todo el proceso pues, de una forma muy juiciosa, asesorarse bien con la vivienda y abrir la cuenta y, y, y sobre todo, ah, bueno, eso se los quería decir al principio y lo olvidé, pero hagan pruebas siempre. Siempre, siempre traten de que ustedes sean sus primeros clientes o sus familiares o un amigo de confianza, hagan como una compra de prueba para que ustedes tengan claridad de cómo funciona el proceso, cuánto tiempo se demora, en cuánto tiempo les llega la plata directamente a la cuenta. Todo eso es súper importante que lo ensayen ustedes mismos y no lo vayan a enseñar con un cliente. Que ustedes les digan, ah, es que en la página a mí me dice que eh, se demora tres días hábiles y resulta que se tomó más tiempo. Entonces, siempre es, es muy buena idea eh, por experiencia propia hacerlo inicialmente uno mismo entonces ahí mismo también aprovecho la segunda pregunta de cuánto es el tiempo que se demoran en pagar eh, y los cobros bueno PIU nos dice no recuerdo acá voy a buscarles la pantalla donde nos dice esto que es en las preguntas frecuentes ya les busco para que aquí eh, son tres días hábiles. ¿Qué pasa? Yo hago la compra el día de hoy. Mi cliente hizo la compra, me pagó con una tarjeta de crédito MasterCard. A uno le llega un correo de confirmación de la compra diciendo si la transacción fue aprobada o fue rechazada, incluso en el módulo que ellos tienen de administración, cuando ustedes ya abren la cuenta e ingresan al sistema, eh, Pueden averiguar, porque a mí ya me ha pasado que un cliente les rechace la transacción por diferentes razones. Puede ser porque no tiene suficiente cupo en la tarjeta, porque la tarjeta está inactiva, porque tiene algún bloqueo de seguridad. PayU les explica por qué motivo la tarjeta está, digamos, la transacción está siendo rechazada y es buenísimo porque así ustedes pueden tener como esa comunicación directa con el cliente y explicar qué, qué les pasó. Eh, bueno, los tiempos de pago, si sí, por aquí nos dicen que si la transacción, ah, bueno, lo que les acabo de contar, fue hecha, eh, se confirma a través de un correo electrónico, pues la confirmación puede tardar hasta cuatro horas. Ya el dinero cuando les entra a la cuenta puede tardar hasta tres días hábiles. Pero ¿qué les digo yo? En eh, mi experiencia, yo abrí la cuenta y la primera transacción tomó un tiempo porque ellos necesitan verificar mmm, la cuenta bancaria, todos los temas de como de legalidad y esto que ellos manejan. Entonces, puede que se tar tarde un poco más. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes si necesitan hacer un pago para una fecha específica, no se confíen, sino que lo hagan con muchísima antelación y lo prueben ustedes primero con una compra, si sea chiquita, no sé, del, el mínimo que les, que, que les permita el sistema, que siempre experimenten este punto. Sí. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? El tema de los envíos... La otra, si la es, ¿Cómo se envían piezas de joyería ah, bueno. si algunas empresas no se comprometen a enviarlas? Bueno, nosotros los joyeros tenemos ahí un, una dificultad con, con, con eso porque... Eh, no sé si a todos les pase pero pues no son tantas las empresas que hagan joyas con eh, no sé platino, diamantes esmeraldas que implican como un tema de transporte de valores que pues es mucho más costoso entonces eso se justifica si estamos eh, transportando unas piezas de una valía muy cuantiosa y que sí o sí debemos asegurar y hacerlo pues a través de una empresa de, de transporte de, de valores, pero creo que no es la mayoría de los casos, la mayoría de los casos de nosotros los artesanos pues joyeros trabajamos con, con plata, eh, con bronce, con baños de oro por ejemplo, con piedras semis preciosas que no requerimos pues este nivel de, de seguridad, entonces, por un lado, yo les recomiendo que en el tema de embalaje que lo hagan supremamente bien con, con este plástico de burbujas, bueno, se aseguren de que la, la, la mercancía vaya a llegar en buenas condiciones y por otro, declararlo es una alternativa como precisamente como producto artesanal, como accesorios, como bisutería, pero esto sí pues lo tienen que consultar directamente con la empresa de su predilección, la, la de transporte. Entonces, pues, hay empresas que permiten más cosas que otras. Yo he utilizado, eh, sin ningún inconveniente, coordinadora, servientrega deprisa. No, no he tenido objeción, pues, con el tema de las joyas en, en plata Y por ahí había otro comentario de Carolina, creo que era el tema de la confianza y reputación. Sí. Y creo que ha dado el clavo y... y ese es como el punto de, de hablar de una experiencia de compra agradable y positiva, porque el cliente muchas veces no nos conoce en la vida real, ¿no? Entonces, pues a veces es difícil confiar en un absoluto desconocido. ¿Y para cómo hacemos para que un desconocido confíe en nosotros? Pues utilizando todas estas alternativas que les digo, una plataforma de pagos supremamente segura y reconocida, unas políticas de... Envío claras, unos términos y condiciones claros que es como el contrato que uno establece y aparte pues tiene todos los efectos legales y nosotros debemos ser muy muy claros con eso para no tener inconvenientes en la parte legal y que el cliente se sienta pues tranquilo de comprar con nosotros y pues enamoren y vuelvan a comprar todas las veces posibles. Hay una... Otras dos preguntas sobre este mismo tema. Una es, ¿cómo hacen las pasarelas de pago, la transferencia a los vendedores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, claro. Si es, si es por transferencia, consignación, si le tocará retirar el dinero al computador. Y eh, si para pagos internacionales también funciona PayU o si es mejor con Paypal. Súper importante esas dos. Bueno, el requisito que les pide PayU, no recuerdo si les pide como fotocopia de la cédula o del root, pero digamos en la línea de soporte, no más nunca usar el chat de soporte. Mira Aquí lo, lo encuentran, contacta a nuestro equipo o las líneas telefónicas. Todas estas empresas están dispuestas a ayudarlo a uno enseguida y aparte son una atención muy amable y, y pues muy amigable. Eh, ¿Qué requerimiento tienen eh, el pedido? Que tú tengas una cuenta bancaria, no importa el banco, y tengas una certificación de tu cuenta. ¿Para qué? Para que ellos te transfieran el dinero directamente pues, a la cuenta que ya manejas con tu banco. Eh, PayU, por ejemplo, tiene una política... A ver, les muestro por dónde... Bueno, aquí, las transferencias. Eh, que ellos tienen tres envíos, tres, eh, uno tiene derecho a tres transacciones... Tres retiros gratis cada mes y a partir del retiro número cuatro te van a cobrar 6,500 pesos más ido. Entonces, esta es una recomendación que yo les doy súper importante, que pues traten de acumular el dinero, en, como que programen ese tipo de retiros tres veces al mes, pues para que no, no les cobren adicional. Entonces, no sé, lo pueden hacer... Eh, cada 10 días, el día 10, el día 20 y el día 30 del mes, pues, acumulan las ventas de esos días y lo pueden hacer, pues, sin costo adicional. Listo. Bueno, entonces, ahora sí. Eh, ah, perdón, se me, se me pasaba otra que era el, el cobro de las comisiones. Pues, miren... Yo les mencionaba como, esto es un, el, el tema de precios pues es un tema de bastante cuidado y que toca hacer la tarea muy juiciosa de contabilidad, como su Excel o su calculadora, como lo prefieran. Pero digamos que hay un ejemplo. Ustedes tienen un producto que cuesta, eh, le cuesta al público 150 mil pesos. Pues sencillo, ¿cómo van a calcular las comisiones? 150 mil por el punto 349%. Entonces, eso nos da en el caso de de PayU, el valor que les va a cobrar, que les va a descontar PU por hacer esa transacción. Entonces, en el caso de mil pesos les va a cobrar 5.235 pesos. ¿Listo? Pero recuerden que ellos no solo nos cobran ese porcentaje si nada más nos cobran 900 pesos. Entonces, le sumamos esos 900 más los 150 mil del precio inicial y entonces así sabemos que tenemos que cobrar ya no 150 mil pesos, sino 156 mil 135 pesos. Y así lo pueden, lo pueden manejar como una forma sencilla. Eh, no olviden que, no sé si utilizan tiendas, hay otras comisiones que deben tener claras. Entonces, por ejemplo, les repito, mi caso particular, yo utilizo tienda nube y tienda nube por cada transacción me cobra el 2%. Entonces, tendría que sumarle ese otro 2%, que en el caso de un producto de 150 mil serían 3 mil pesos. Entonces, ya no quedaría en 156,135 por la comisión de Pello sino en 159,135. Entonces, si ¿sí ven que pasamos de 150,000 a 159,000. Pues ahí ya, pues como decían manejarlos y aproximarlo a 160,000 o 159,900, bueno, pero les, les está subiendo casi que a 10,000 pesos. Y son 10,000 pesos, pues, que les va a costar a ustedes en la en la contabilidad de la empresa. Entonces es muy importante tenerla, tener esa, ese costeo presente. Listo. Entonces ahora eh, pues regresemos al tema de empaques. ¿Hay alguna otra duda hasta el momento? Sí. Tenemos también cómo funciona el pago contra entrega competitivo. Eh, si has usado Etsy, no sé si más adelante vas a hablar de este tema, y eh, cómo calcular costos de envío y de tiempos para envíos a nivel internacional, lo mismo si tú recomiendas algún tipo de empresa para envíos internacionales, porque han derivado con FedEx, con DHL, pero no saben muy bien cuál es más confiable. Ok, muy bueno, esas, esas tres preguntas nos dejé a todo un día, aún sí. para... Para charlar, pero bueno, a grandes rasgos, sí he utilizado. Yo vendo a través de Etsy y la plataforma, la pasarela de pagos que está vinculada a Etsy es PayPal. Entonces, sí yo sí hay que, tener, hay que tener cuenta con ellos. Eh, en El tema de los envíos internacionales, pues es muy relativo porque depende del producto que manejen. Eh, en el caso de Colombia tenemos como una, un, un dilema ahí y es que podemos hacerle llegar a nuestros clientes muy rápido a través de empresas como FedEx y DHL, pero pues tienen un costo bastante alto. Hay otra alternativa que les sugiero que investiguen, que es 472, que es nuestro servicio postal oficial de Colombia, que es muchísimo más económico sin embargo, es muchísimo más lento. Entonces, pero yo creo que es una opción que pueden explorar inicialmente. Lo mismo, hagan la prueba siempre. Si tienen una tía que vive en Estados Unidos o en Argentina, pues envíenle una muestra de su artesanía para que se den cuenta cuánto les va a costar y en cuánto tiempo les va a llegar y en qué estado les va a llegar, como que prueben el embalaje. Porque, pues, obviamente al ser... Uh, um, a lugares pues más lejanos pues tiene más más manejo pasa por más manos y entonces pues hay que cuidar la pieza aún pues mucho más entonces pues esto también lo mismo dependiendo de si ustedes no es lo mismo si envían joyas o si envían textiles o si envían eh, alfarería bueno to todas las técnicas tan, tan ricas que tenemos en nuestro país y que estoy seguro que acá hay artesanos pues de todas estas técnicas entonces pues hay que consultarlo directamente eh, generalmente pues que hay que tener en cuenta el, el embalaje lo cobran por el por el ahora se me olvidó el nombre bueno creo que es el, el volumen bueno tiene, eh, hay una fórmula que manejan en todas las empresas que calculan o por peso o por el volumen que es alto por ancho por eh, profundo y de acuerdo a eso, pues, tienen como un, unas escalas y, y les dan las tarifas. En mi caso, pues, yo soy afortunada porque hago joyería y creo que no me han puesto, yo he utilizado 472 para los envíos y no tenía ningún inconveniente. Más allá de, pues, de el tiempo, que sí es bastante largo, ¿no? Entonces, pues, eh, lo mismo, si el cliente lo tiene claro y ustedes saben que el cliente les dice, es que se va a demorar un mes en llegar a Estados Unidos y el cliente lo quiere, pues, hay que enviarlo con esas garantías, eh, hacer uso de los seguros que tienen todas las compañías, pues, porque no estamos exentos de que ocurra algún inconveniente. Entonces, pues, el seguro de alguna forma nos ampara. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a correr ya con este el siguiente tema que es, pues, pensar en el empaque. ¿A ustedes no les ha pasado que, es muy divertido estar esperando un paquete en el correo. Tenemos que tratar de hacer que nuestro cliente se sienta consentido o que la experiencia de esperar y recibir el producto sea un momento agradable y memorable. Porque ya que no lo estamos comprando físicamente y no podemos tocar, muchas personas son muy kinestésicas o lo quieren oler o lo quieren sentir el peso en la mano, pues tratemos de compensar esa parte de la experiencia física que no, que no tenemos y démosle algo más, algo extra en el empaque. Les voy a mostrar este video que pues dura un minutico eh, para, para darles un ejemplo de cómo hacer que el cliente sienta algo adicional a la hora de recibir su producto. Esta es una empresa que se llama Charuca. Ellos hacen... Agendas y papelería. Es española y, pues, me parece un caso como bien bonito para compartirles. Aquí está nuestro paquete. Vamos a ver qué hemos recibido. Qué ilusión. Atención, ábreme sin prisas, contiene mucho que hemos recibido aquí abrimos sin prisa y ¡oh! nos ha llegado una gente chaluca aquí tenéis vuestra tarjetita gracias guapa un mensaje que te dejo sobre... ha llegado en nuestra bolsita mi nueva vida empieza hoy ya la cajita la podemos guardar para otras cosas a ver qué agenda me he pedido. No he pensado mucho. Y al final me he pedido la negra con las pegatinas y el súper separador. Bueno, este, este caso se los muestro porque a mí me parece como emocionante que a uno le llegue el producto de una forma que no, que no se lo esperaba. Entonces... Esto hace que la experiencia sea, pues, memorable, que el cliente se acuerde y diga, ay, esta persona, esta empresa, me encantó porque me, vio, me envió en el paquete algo que me, que me generó una emoción. Y, y les aseguro, pues, que si ustedes le llegan al corazón de los clientes, van a ser clientes recurrentes. Entonces, miren qué bonito en este caso que les decía, ábreme sin prisas, contiene mucho amor. Entonces, pues, tú ya le estás hablando ahí de tu ADN, tu identidad de marca, cómo estás haciendo las cosas. Y nosotros, que hacemos? Pues, artesanía sabemos que, que le imprimimos muchísimo amor, muchísimo eh, historia también. Hay, hay, hay como todo un proceso narrativo detrás de, del producto. Entonces, es muy importante eh, cómo aprovecharlo y comunicárselo al cliente porque el cliente seguro, lo va a saber valorar. Bueno, entonces, ¿qué ventajas encontramos en, como en de, dar un paso adicional en, en el tema de los empaques de nuestros productos? Bueno, por un lado que no necesitas mucho dinero. Aquí les traigo este ejemplo de una empresa colombiana de, que se llama Hojita de Laurel. Voy a adelantarme acá un poquito. Hojita de Laurel la pueden buscar así en Instagram. Es una... Laura es una artesana eh, pues que hace estas muñecas en fieltro y hace unos personalizados. Pueden ver, no sé, personajes de Star Wars, de películas, de series. Y los hace en fieltro. Ella vende en Etsy. Y pues eh, fue muy generosa porque nos, me compartió estas imágenes para, pues, para ustedes de cómo hace sus envíos. Y ustedes se dan cuenta, es algo... Sencillo, sin embargo, se está asegurando con todo este, la espumita que lo recubre, este tipo de caja que, pues, guarda aire y hace que, que, la, que la muñequita no vaya a llegar espichada, le da un toque como femenino y delicado acá con el moñito. La tarjeta acá, no sé si ustedes lo vean bien, pero aquí está en inglés: dice, Thanks for your purchase, eh, gracias por tu compra, siempre. Eh, pues darle un mensaje adicional al cliente es algo pues muy bonito esta es otra ventaja, hacer que el cliente se sienta especial, a quien no le gusta sentirse reconocido, sentir que, que nos están dedicando una atención especial, entonces por eso aprovechemos para enviarles algo inesperado, que sea agradable y aprovechemos el factor sorpresa, a todos yo estoy seguro que la mayoría de las personas desde que sea una sorpresa agradable, pues nos va a encantar Saben que todo nos entra por los ojos entonces pues esmerarnos en que la presentación sea impecable, sea muy bonita, no tiene lo mismo. No tiene que ser algo ostentoso, que nos cueste un montón, que tengamos que mandar a producir mil unidades del, del empaque, si muchas veces no tenemos ese stock. Pero pues sí le podemos dedicar con, con un presupuesto no, no tan grande, este, mucho cariño y hacer que el cliente pues se sienta agradado cuando... Cuando, cuando recibe esta sorpresa adicional en su empaque. Eh, digamos, en el, en, el, en el mismo punto del, del tema del dinero, de la inversión, hay otro recurso que pueden utilizar y son los sellos manuales, que pueden estar costando entre 10 mil y 20 mil pesos, donde pueden mandar a hacer el logo de su empresa o una frase especial, no sé, hecho con amor, hecho a mano en Colombia, donde ustedes cuenten un poquito más de su producto y no se queden sencillamente en solo enviar el producto y ya. Hay que aprovechar para contar todo lo que hacemos, porque a la gente le encanta y la gente se va a acordar de eso. Eh, vamos a, a tener otra ventaja y es que vamos a aumentar la lealtad del cliente. A través de pues, todas estas cosas eh, insertos pues, que, que metamos en nuestro en paquete, vamos a hacer que, vamos a lograr motivar a los clientes a volver a comprar. Entonces, ¿qué podemos aprovechar ahí? Pues le metemos una tarjeta de presentación, por ejemplo, y podemos enviar una postal, un cupón para la siguiente compra. Bueno, aquí es los animo a todos a que utilicen su imaginación, su creatividad y hagan un, un esfuerzo bien bonito porque es, les va a generar muchísimos resultados. Otra ventaja es el mercadeo dirigido. ¿Qué quiere decir el mercado dirigido? Pues que ustedes van a tener la oportunidad de adaptar su esfuerzo en mercadeo al tipo del cliente. ¿Qué tipo de esfuerzo de mercadeo? Por ejemplo, si yo eh, produzco carteras y me quedan los retazos de, del cuero y puedo producir unos llaveros pequeños a un costo muy bajo, pues le puedo incluir como un obsequio a muy buen cliente que no se lo espera sin anunciarle ese llavero y de esa forma le estoy comentando, le estoy comunicando al cliente que tengo otra línea de productos que él no conocía, que eran los llaveros. Entonces, eh, pues es una forma estupenda de, de, de invertir en mercadeo y lograr que nuestros clientes pues conozcan más de, nos, de nuestro trabajo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay varias alternativas. Una es los cupones de descuento. Podemos enviar un cupón de descuento de envío gratis, 10% de descuento en la siguiente compra, un bono de descuento para la fecha de cumpleaños, otro puede ser un bono de descuento para combo, o sea, de compra, compra tú y tu amigo tiene, tú y tu amigo se llevan un 5% de descuento adicional. Bueno, aquí de acuerdo a la estrategia que ustedes tengan de mercadeo, pues aprovecharla. Eh, es una alternativa pues para que, obtengan una recompra. Otra es eh, las notas personalizadas. Pues, ya que hacemos producto hecho a mano, metámosle el alma y el corazón y, y mostremos un poco, un poco más de nuestra personalidad, de la personalidad de la marca. Les voy a mostrar acá este ejemplo. Eh, cuando le hice este envío de esta pieza, que era un a Flavia Dos Santos, que es una psicóloga pues, reconocida, aproveché para darle un mensaje, este es de mi puño y letra. De acuerdo a la personalidad de ella, eh, le expliqué que esto era una joya para endulzarle el oído. En la misma caja del empaque iba la joya, esta es, este es como la, la bolsita donde le envié, iba una postal donde habla de la inspiración de, de la pieza una foto, cómo se ve la pieza, la pieza pues cuando la utilizas y aparte de eso iba unos chocolates. Yo me atreví a utilizar en este caso chocolates porque el envío era Bogotá a Bogotá y no tenía problema que se me fuera a derretir ni nada y, y pues qué resultado obtuve, que la clienta quedó fascinada, me hizo publicación en sus, en sus cuentas personales de, de redes sociales y fue como una estrategia supremamente exitosa. Eh, podemos aprovechar también, acá les muestro el caso de otra, otro producto de artesanías que lo conocí hace un par de años y me encanta esta marca de muerte lenta, eh, hacen mermeladas artesanales, deliciosas y miren el empaque qué bonito, algo muy sencillo y le explican al cliente eh, pues como cómo cuidar el producto, y lo tienen clarísimo, todos lo van a ver, el empaque es muy lindo y se siente pues como de un toque personal por el tipo de letra. Bueno, entonces aquí hay otro gran ejemplo de, de aprovechar el empaque. Otra estrategia es eh, invitar al para, una invitación para compartir en redes sociales. Porque esto es importante. Porque vamos a crear comunidad, vamos a hacer que nuestros clientes compartan su experiencia positiva y agradable con otros clientes personales. Y muy importante, pues que le vamos a demostrar a los clientes que nos importa su opinión, que nos importa que ellos se sientan agradados, que ellos se sientan contentos, pues no solamente con el producto, sino con toda la experiencia de compra. Otra opción es pues, un detalle extra. Como les di el ejemplo de la cartera y el llavero, si no se los esperan, pues buenísimo que le podamos dar un regalo. Eh, pues ojalá pues un regalo de bajo costo, pero pues que logre que se antojen de otra línea de productos. Eh, incluyamos ahí las instrucciones de cuidado en, de la artesanía para que el cliente pues, lo tenga presente. Podemos aprovechar y envolver en papel regalo y enviar eh, pues, con una tarjeta. Apelemos a los sentidos, al gusto, al olfato, al tacto, a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Una buena presentación, si es el tacto, pues aprovechemos, mira aquí qué bonito, hay diferentes texturas, acá con el, con, con el hilo, la tela tiene otra textura, el cartón, todo esto nos ayuda a que el cliente de verdad se acuerde de nosotros. Si tienen un olor, por ejemplo, y tienen textiles, pues qué rico que la, que la muñequita en este caso, pues huela rico, huela o oh, tenga un olor particular de la, de la marca que sea agradable. Entonces aquí, pues los animo a que usen toda su creatividad, si quieren incluir fotos, postales, eh, fotos de quién hace el producto o compartir información de valor para el cliente. En el caso de todas las técnicas que nosotros usamos en artesanías, pues hablar un poquito de la historia, entonces si es una mochila guayú, quiénes son los guayú, eh, ¿cómo, cómo hacen las mochilas, eh, del lugar de origen, si pueden, entonces si no, no otra alternativa es que manden una, una foto de, de La Guajira, de un atardecer tan divino que tienen, entonces pues aprovechar todo esto que de seguro... Eh, pues van a, van a lograr más ventas porque van a, a enriquecer la experiencia de compra de los usuarios. Y bueno, ya por último, hablamos de, rápidamente de los términos y políticas de evolución, que lo, ya como lo hablábamos, pues nos brinda credibilidad y confianza y una excelente reputación. Nos ayuda a identificar fallas o deficiencias en nuestros productos. Ayuda a estimar costos eh, indirectos, esto es muy importante en el tema de, de las devoluciones, tenganlas presentes, nos ayuda a fidelizar los clientes a partir de una experiencia eh, de compra positiva y una política de evolución le dice al cliente que es importante que él se sienta feliz con su compra y no solamente que nosotros tenemos un afán de que nos compre eh, sino que pues queremos que, que ser muy claros y que estén muy felices. Eh, yo les muestro acá rápidamente, hay dos cosas. Una es la política de privacidad y los términos y condiciones. Entonces, esta es el pantallazo de mi, de mi página, de mi tienda. Acá les doy pues la bienvenida y pues que si están navegando, esto es una parte pues legal, que tienen entendido que, pues que entienden las condiciones. Y, y pues las aceptan, las condiciones generales de uso, toda la parte de propiedad intelectual porque queremos proteger pues este el trabajo que hacemos con tanto amor, en mi caso tengo una marca registrada entonces pues está amparada pues mi propiedad intelectual, el tratamiento de la información que es la política de datos que no se le vamos a dar sus datos personales ni de tarjetas de crédito a terceros solamente la vamos a utilizar para lo que necesitamos que es hacer los pagos entonces, acá le podemos dar clic. Hay que tener presentes que existe la ley 1581 de 2012, que es la por la cual se dictan eh, las disposiciones para la protección de datos personales. las presentes, eso hay que conocerla y manejarla y tener claridad, explicarle a los clientes para qué vamos a utilizar sus datos eh, de la manera más clara. Posible no tener inconvenientes, que no vamos a ceder ni vender ni compartir los datos recibidos en nuestra página sin aprobación del titular de los datos. Y también, muy importante, suministrarles una cuenta de correo para que ellos puedan darse debajo de, de, de, de la base de datos que ustedes van acumulando. Que ya no quieren, estamos en todo nuestro derecho de decir: ya no quiero que me tengan en la base de datos, entonces. Les envío un correo solicitando que me Esto es una cosa legal súper seria. Por favor, este, dedíquenle pues, tiempo y, de, y, y atención a, a la parte de política de datos porque es una exigencia pues, del, de la ley colombiana. Eh, ¿Qué más les digo que deben incluir? Les sugiero que incluyan en sus términos y condiciones. Pues... Eh, los compromisos del usuario al entrar al sitio web, que no pueden, pues, digamos, como robarse las fotos, que, bueno, toda esa parte que, que ustedes se tienen que proteger, eh, cómo es el proceso de pago, Bien, si ustedes aquí son claros, no van a tener ningún inconveniente. Les explican, miren, yo aquí les explico que mis pagos los hago a través de PayU y se, se utilizan todos los protocolos de seguridad, las políticas de entrega del producto, los plazos de entrega. Las políticas de cambio, de evoluciones eh, los precios de los productos, en mi caso, pues pueden, pueden estar sujetos a cambio porque los insumos suben de precio, bueno, hay, hay un montón de razones que, que ocurren acá. La disponibilidad de los productos, las garantías, las políticas de cupones, las instrucciones y cuidados de los productos, qué pasa si el cliente necesita una reparación y servicio al cliente, súper importante. Den siempre esta alternativa a comunicarse de una forma más directa, un número telefónico, un correo de contacto, a quién se tienen que, que dirigir en caso de que pues, tengan alguna pregunta adicional, pues ellos tengan la, la respuesta cercana. Y bueno, creo que... Eso es todo. Si hay más preguntas, con muchísimo gusto. Eh, sí, si hay dos preguntas más. Vale. Una es si se paga IVA para ventas eh, en el exterior. Y dos es si has utilizado Neki. Quizás cómo se usa. Ok. Eh, bueno, empiezo por las por la segunda. Neki no, la conozco hace poco porque la he oído por, por amigos y sé que está cogiendo muchísima fuerza eh, además que tiene la ventaja que, que es una aplicación de paso, ah bueno aprovecho PayU también tiene una aplicación para negocios que la, que la pueden explorar no conozco el tema de comisiones de Nequi o no pero pues si sí es una alternativa súper interesante y qué chévere poderla explorar porque entre más opciones le podamos dar al cliente muchísimo mejor eh, y va para los productos en el extranjero mm, sí y no a ver, depende de cómo ustedes estén clasificados en la DIAN, si sean, si son régimen común o simplificado, eh, hay que pagar es, no IVA, sino arancel. Dependiendo del país hacia donde va dirigido, pues lo tienes que pagar. Pero si eres régimen simplificado, no tienes. No, no, no, de hecho, no debes cobrar IVA. Entonces, pues esto sí ya es un tema pues más... Más detallado, más, más de cuidado, entonces pues también ases, asesorarse con alguien experto en el tema de, de tributación y si no conocen a alguien, pues eh, consultarlo directamente en la DIAN, sería mi sugerencia. Muchísimas gracias Silvia por tu, por tu conferencia de hoy. Ahora les vamos a explicar lo que será la actividad, la segunda actividad de este ciclo de charlas eh, vamos a presentar la imagen en la pantalla de, de GoToWebinar. Entonces, la vamos a enviar también a sus correos electrónicos, pero si quieren pueden tomar una, una captura de pantalla de la imagen que, está, que vamos a presentar en este momento. Y mientras la vamos poniendo, les contamos que el plazo de envío de esta actividad es el 20 de junio hasta las 11.59 de la noche. Es importante que la envíen siguiendo las instrucciones de envío, es decir, enviarla al correo electrónico artesano digital adce.com, les recuerdo, antes del 20 de junio. Ya está la actividad ahí, entonces, ¿cómo la puedes imaginar? Actividad número dos eh, sobre este webinar y la idea es crear una tabla de precios con 10 de sus productos teniendo en cuenta los siguientes criterios. El saber, entonces ahí van a hablar un poco sobre su oficio, su técnica, el diseño que ustedes aplicaron a cada artesanía, los costos de producción, es decir, los materiales, la mano de obra, la maquinaria y demás costos implicados, y las comisiones eh, que ustedes están teniendo en cuenta para su... Para su venta por internet de acuerdo a la pasadera de pagos que vayan a elegir, puede ser PSE, puede ser p puede ser mercancar, y las tarifas de envío de acuerdo a los criterios como peso seguros, lo que nos estaba explicando. Sí. También es importante que nos cuenten un poco como pues que tengan en cuenta el precio del empaque y cómo harían el embalaje del de, de producto que van a enviar por internet. Bueno, esos, esos son como los seis requerimientos y las ideas es que lo envíen al correo electrónico artesanodigitaladc.com artesano También se las vamos a enviar por correo electrónico, sin embargo, si tomaron la captura de pantalla, pues, mucho mejor. Si quieren participar para los premios artesano Digital, eh, lo que deben hacer es leer detalladamente las condiciones de participación, que les enviamos en la sesión anterior de la charla virtual a Cisando Digital, y inscribirse también en el formulario online, que por el chat les vamos a enviar ahorita los dos links, que les estamos enviando en este momento. Y bueno, eso es, eso es todo. Mientras tanto, les voy, le voy a contar a Silvia, que tiene muchos saludos por aquí, de Juan Mori, de Hernán Betancourt Castro, Osvaldo Galeano, eh, Mónica Palacio, todos están como satisfechos con la charla y si te quieren contactar a través de qué, de qué medios pueden hacerlo sí. eh, Muchas gracias, saludos a Painori por ahí que también fue otra de las ganadoras de, de Artesano Digital el año pasado eh, me pueden escribir si tienen dudas o quieren pues, eh, hablar más de alguno de estos temas, se quedaron por ahí con una pregunta pendiente eh, por mi Twitter que es arroba raya al piso ardila o por mensaje directo en Instagram, arroba silviaardila jewelry, o no sé, también puede ser al correo electrónico info arroba silviaardila.com, con muchísimo gusto, pues, este y muchísimo cariño además, porque, eh, pues, esta ha sido una oportunidad como compartir la experiencia desde, el mismo, desde los mismos zapatos de, de, de artesanos que estamos, pues, juntos en este camino. Entonces, pues, con muchísimo gusto les respondo todas las inquietudes y, y, y poder compartir ¿no? un poco de nuestras experiencias, porque obviamente yo no me las sé todas, pero pues ya llevo un, un camino y he hecho pues muchas pruebas, ensayos, errores, y, y uno va aprendiendo pues, de todo este camino que va recorriendo. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Bueno, bueno, muchísimas gracias por participar y los esperamos en la próxima charla virtual Artesano Digital. Les recuerdo que la la actividad para los que están preguntando si sí, la vamos a enviar por correo electrónico y pues nada, ah, nos vemos en la siguiente charla.